marcha, quinta marcha nacional de madres en busca de sus hijos e hijas, verdad y justicia. Agradecemos a nombre de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México, a nombre del movimiento por nuestros desaparecidos en México, que está conformada por más de 40 agrupaciones de familias de desaparecidos. Y cuarenta y tantas organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, queremos agradecerles. Compañeras y compañeros, una, una vez más nos convoca el dolor y la esperanza. Nuestro panorama no puede ser más desolador, peor aún que el 10 de mayo del 2015. Presenciamos un Estado mexicano comatoso, vivo, solo en sus funciones primordiales para cobrar impuestos y pagar la nómina de la burocracia. Caracterizado por su ineptitud, la inamovilidad y la indolencia, un Estado mexicano desaparecido como las decenas de miles de hijas e hijos que no hemos podido abrazar desde hace una eternidad. Esta falacia llamada pomposamente Estado mexicano ha recibido las más críticas que se hayan oído jamás para un país latinoamericano. Desde los informes relacionados con los relatores internacionales, particularmente en materia de prevención de la tortura y de desaparición de personas, pasando por el informe preliminar presentado el 7 de octubre del 2015 por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos hasta el informe presentado por la Comisión Interamericana sobre la situación de derechos humanos en México revelan la grave y extendida alarma de la comunidad internacional respecto de la crisis humanitaria que sufre nuestra nación. Hermanas y hermanos, a las cifras conocidas que señalan que desde principios del 2007 hasta el día de hoy han sido ejecutadas unas 180.000 personas y desaparecidas al menos 26.121, reconocidas por las autoridades en febrero del 2013. Pero debemos sumar una tasa diaria de al menos 11.9 desapariciones que atormentan aún más nuestro presente y que comprometen el futuro nacional. Estamos hablando de una cifra de unas mil personas más arrancadas de sus familias, de sus madres. Estamos hablando de un estimado de casi 40.000 personas, 40.000 víctimas, 40.000 humanos, cuya cifra seguirá creciendo hasta rondar previsiblemente las 50.000 personas desaparecidas cuando termine esta administración federal y nos preguntamos a cuántos en cada rincón del país serán las madres las familias y todas aquellas personas que aún tengan la esperanza y la convicción de que si no hacemos algo por nuestro país son muy altas las probabilidades de que en un futuro cercano, muy cercano pierdan la vida o sean también víctimas de desaparición porque la única verdad que aparece clara es que la delincuencia organizada está emparentada con una gran parte del mal llamado Estado mexicano. Una suerte de desaparecido más también el Estado mexicano. ¿Cuántas de nosotros hemos logrado hablar con el gobernador de su Estado, con el procurador y hasta con el presidente de la República, pocos, muy pocos y qué hemos conseguido nada no aparece nadie no encuentran a nadie no queda más que unirnos por sobre nuestras diferencias y avanzar como una gran ola nacional y recuperar lo que la clase política ha capturado para sí para sus bolsillos la probidad, la dignidad, la justicia la verdad y el poder la han capturado para ellos solamente que todo indica que esta la comparten con la delincuencia organizada no queda más que acudir a las instancias internacionales como única oportunidad de factor de cambio pues podemos afirmar que es una verdad histórica esta sí es una verdad histórica que la clase política mexicana no dará verdad ni justicia, ni reparación del daño en ninguno de los casos de desaparición porque no saben cómo pero además no quieren y los pocos servidores comprometidos simplemente no pueden hacer nada a las madres y a los padres de los 43 estudiantes de desapare desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 les decimos, no caminen. con base en un solo objetivo darla con la suerte y el paradero de nuestros amados hijos e hijas para garantizar la justicia y la verdad tenemos que modificar profundamente el actual estado de cosas no vemos otra día más que la nación reclame al unísono el abandono de todas las funciones públicas que debieron garantizar nuestra seguridad y que debieron hacer todo lo posible para regresarnos a nuestros hijos, nada de lo cual ha, ha sucedido hasta el día de hoy. A las madres, padres, esposas y esposos y familiares de personas desaparecidas que no están organizadas, que no han presentado su denuncia o que no han levantado la voz, les preguntamos, ¿renuncian ustedes a buscar a sus hijos? ¿Están de movilización. Las madres pedimos lo siguiente: primero, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos que reconozcan oficialmente que México vive una grave crisis humanitaria y una debacle institucional ajena a la legalidad y carente de legitimidad. De la... estado fallido y el sufrimiento de su población, que vive una suerte de conflicto armado interno en el cual estamos atrapados millones de habitantes, nacionales o migrantes en su más refinada que lo mismo vende nuestras riquezas nacionales que se rinde o se coordina con la delincuencia organizada. Tres, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que de una vez por todas tome su lugar. si sí, la del lado del pueblo. O si va a permanecer muda el resto de sus días mientras el genocidio continúa. Exigimos que documenten la tragedia, que emitan informes generales o recomendaciones generales que permitan darle sentido a un cauce institucional, pero firme y conducente a las demandas y necesidades de la población victimizada. Cuarto, a los pueblos y gobiernos de Centro y Sudamérica, sus hijos e hijas migrantes son víctimas de esta suerte de triángulo de las Bermudas en que se ha convertido nuestro territorio. Desde sus latitudes deben exigir con medidas urgentes a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos que generar procesos radicales de cambio que permitan la verdad, la justicia y las bases de la reparación integral del daño. Y el punto 5 al Congreso de la Unión. No es demasiado tarde, les decimos, aún pueden recuperar nuestra confianza generando una verdadera estructura autónoma de procuración de justicia nacional un Instituto Nacional Forense, reformular la estructura y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Ayuda a Víctimas y llamar a cuentas al Presidente de la República, pues en la glosa de sus anteriores informes nada sustancioso aparece respecto de una política pública y presupuestaria acorde a la dimensión del problema de tanto desaparecido, Sabemos que nos enfrentamos y exigiremos al, al licenciado Peña Nieto que se atreva a recibirnos a las madres de los más de 27 mil desaparecidos al licenciado Soriochón, que nos reciba para que escuche las reales necesidades de esta búsqueda que queremos que hagan de nuestros hijos búsqueda en campo, no en papeles búsqueda de seres humanos que amamos y necesitamos ¡Porque vivos en los quemaron.